opositores al Cuerpo Especial, por fin tenemos notas del segundo ejercicio de la promoción interna y la verdad que es una alegría pues por lo menos saber que hemos, se ha finalizado el proceso de la oposición y ahora únicamente queda esperar a la fase de concurso. Bueno Desde Esfera Oposiciones pues quiero felicitar a todos nuestros alumnos. Al final han sido 15 alumnos que han estado con nosotros a lo largo del año que han aprobado la oposición. Al hacer balance de las notas obtenidas por los alumnos, solo incluyo a todos aquellos que han estado con nosotros todo el año lectivo y quiero darle eh, desde posiciones tanto por mi parte como todos los que formamos parte de la academia, mi más sincera enhorabuena. Al final el esfuerzo pues, ha merecido la pena, habéis obtenido vuestra plaza. Falta un poco saber esa fase de concurso, que yo creo que entráis todos. ...dentro de la fase de concurso por los números obtenidos en el proceso selectivo. No vais a tener problema en ese sentido. A la hora de cuantificar los datos obtenidos desde nuestra academia... ...pues quiero remarcar que no he tenido en cuenta todos aquellos alumnos... ...que habéis contratado algunos de nuestros productos... ...como puede ser el temario, aplicación de test, vídeos diferidos... ...todos esos recursos pues no los incluyo en lo que es el número de aprobados y... A vosotros también en concreto quiero felicitaros y daros las gracias por la confianza y espero que lo que hemos puesto a vuestra disposición os haya servido de ayuda. También quiero felicitar a todos aquellos alumnos que en algún momento habéis estado con nosotros, que después por circunstancias habéis cambiado de academia, habéis escogido otro camino, bien de forma individual o bien con otro preparador. ...pero que formar, formáis parte de la oposición, de la casa... ...y en algún momento habéis estado con nosotros. También os mando sincera enhorabuena. Ahora pues, se os abre un abanico de posibilidades. Eh, la verdad que es una época muy bonita. Vais a hacer el curso en Cuenca ahora a finales de junio y principios de julio. Es una eh, sensación súper eh, chula el hecho de, de aprobar la oposición... ...y después las posibilidades que tenéis... ...en los distintos puestos que se os van a ofertar. Espero eh, que podáis coger la plaza en el cuerpo especial, que ocupéis un puesto en aquella localidad en, las, en la que os queráis quedar. Algunos de vosotros, pues hablando con compañeros, pues ya vais a mantener el puesto... ...porque igual estáis desempeñando esos puestos que tienen una inscripción o que tienen un intervalo de niveles... ...que se circunscribe tanto al C1 como al A2. Por todo lo demás, bueno, eh, también en mención para todos aquellos que habéis estado con nosotros, que no habéis conseguido la oposición, mandaros un fuerte abrazo, mandaros todo el ánimo del mundo, eh, incidir siempre en lo mismo. A veces no aprueba el que más sabe, aprueba aquel que en ese momento puntual supo plasmar lo que sabía, que templó sus nervios... ...y que eh, sintetizó un poco la información que tenía en la cabeza... ...y lo plasmó de la forma más rápida posible... ...y a criterio del tribunal cumplió con los requisitos. El hecho de suspender la oposición no determina lo que somos. Es decir, a veces hacemos atribuciones personales... ...y nos sentimos muy mal por haber suspendido... ...pero el hecho de aprobar o suspender una oposición... ...no tiene que ver con lo que soy yo o la validez que tengo como persona o mi inteligencia. Entonces, mucho ánimo, si no has conseguido aprobar la oposición ya habrá otro momento... ...o en la siguiente pues seguro que es tu momento. Por lo demás, analizando eh, lo que hemos visto en el proceso selectivo y a nivel global... ...todo lo que es el cuerpo especial, desde Esfera Oposiciones, pues bueno, estamos muy contentos... ...sois 15 alumnos que habéis aprobado con nosotros... En, el, en la promoción interna y esto unido a los 26 alumnos que teníamos en turno libre suman un total de 41 alumnos. Bueno, en este dato miento porque uno de los alumnos que aprobó promoción interna también aprobó el turno libre, entonces serían 40 alumnos en total entre los dos procesos. Para nosotros que somos una academia pequeña pues es una gran alegría al final pues eh, el mérito, aunque sea siempre del alumno, nosotros un poco intentamos canalizar, enfocar la formación para que todo aquel que se presente pues sepa un poco por dónde van a ir los tiros en la oposición. ¿no? Sí que es verdad que hay algunas eh, cuestiones o algunas partes del temario que nosotros contábamos que iban a entrar más y eh, las preguntas planteadas por el tribunal fueron por otro camino, pero aún así... Estamos enormemente satisfechos pues de lo poco o mucho que hemos podido aportar a lo largo del año. Y a ti, opositor, que te vas a volver a presentar o que tienes intención de eh, iniciar la formación, quiero que sepas que desde Esfera Oposiciones tenemos grupos tanto de la promoción interna como del turno libre. Desde el momento que consideres probar nuestro sistema de formación o incluirte en uno de nuestros grupos... ...simplemente tienes que eh, o bien llamarnos a Esfera Oposiciones al 685 19 12 19... ...o enviarnos un correo a info@esferaoposiciones.com. También puedes visitar nuestra web www.esferaoposiciones.com... ...y visualizar los distintos recursos que ponemos a tu disposición. Actualmente tenemos dos grupos en directo... ...en el que se imparten, imparten clases, las clases quedan grabadas... Y eh, aparte de eso tendrás todos los recursos necesarios para que afrontes con garantías el proceso selectivo. Nada más, simplemente gracias por seguirme en el canal de YouTube, gracias por compartir vídeos en redes sociales. Eh, estoy enormemente orgulloso de todos vosotros, de todos los opositores y a todos los que me seguís también daros las gracias porque me ayudáis enormemente. Os envío un cordial saludo y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.